invitación especial. Claro que sí, tenemos un invitado ex senador, ex presidente provisional de la Cámara, ex vicegobernador de la provincia Juan, Juan Carlos Jalí. Carlos ¿Cómo, ¿Cómo estamos? No le vas a decir más. No, no le iba a decir más, pero lo pensé dije, ya, ya una vez le dije mal el nombre, lo voy a volver a hacer, no. Puse, le puse le puse expectativa y ¿cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Bueno, casi 40 años en cargos ejecutivos, sí. sobre todo legislativos. ¿Qué se siente haberse retirado? Todavía. ¿No se siente? Sí, yo, en, en definitiva, sí, me he retirado de la. Eh, no, no soy más senador ni formo parte. Estoy ayudándolo a uh -huh. Mario Abed, colaborando con él. O sea, el eh, trabajo nos no. Eh, Para no perder la costumbre. Yo consultor, porque claro. yo soy asesor. Eh, pero sí, ayudando. Y en definitiva, no solo a Mario a mucha gente de, de, de nuestro frente, de bueno, o sea, la alguien, legislatura. ¿Alguien conoce bien la legislatura? Es usted, ¿no? Y Sin bueno, con no tantos años, si no hubiera aprendido, sería medio bruto. ¿Por, cu por cuántos sectores pasó de la legislatura? Bueno, en la legislatura fui cuatro años vicegobernador y eh, 12 años de senador, 16 en total. Mi carrera política empezó en la legislatura, uh -huh. era secretario de bloque en el 83 del bloque de diputados provinciales de la, U, de la UCR. Uh -huh. Al poco tiempo me fui de eh, Felipe Llaver, me designa director del Instituto Provincial de la Viena. Uh -huh. Estamos con eh, el mendocino, que sin ser gobernador, más veces estuvo a cargo del Ejecutivo claro. en la provincia de Mendoza. Y me pregunto, ¿se quedó con ganas de ser gobernador? Sí. Me hubiera gustado, pero estoy satisfecho con mi carrera política. Por supuesto que todos este, eh, que se dedican a la política siempre ve esos cargos eh, como un objetivo. Y la verdad es que me hubiera gustado, pero bueno, eh, en las veces que lo intenté sabía que no era mi oportunidad, así que una vez lo acompañé a... A Cobo como vicegobernador, uh -huh. ahí ganamos y otro vez lo acompañé en la Fórmula Iglesia en el 2011 y ahí perdimos. Pero estoy satisfecho. Pero como dice Cobo, el otro le decía: bueno, tenés que decir que no ha sido gobernado por lo que decía. Este. Y dicho sea de paso le pregunto si estando a cargo le tocó firmar algo que no, dijo mire, Ay, te... pero ¿por qué justo, justo? No, no <risa> sí, muchas veces ¿Pero hay algo que le provocó no, no, un dolor bueno, de cabeza no me, particular? Muchas veces me ha tocado eh, los benditos momentos del transporte uh -huh. me han tocado, Alguna vez me tocó Siempre, y además uno es la responsabilidad de uno Pero firmar que el transporte, un aumento El, el, el, por el aumento del transporte oh, Imagínate, eh, que se vaya el gobernador Quedar a cargo y justo Firmar el aumento He firmado mucho, según la gente de la, de la administración pública Empleados viejos eh, Soy el no gobernador Que más decreto firmó en la historia de Mendoza ¿En serio? Ajá eh, bueno, de alguna manera fue gobernador Entonces <risa> Por eso claro, decía, ¿De, alguna, de alguna manera no estuvo ahí ha sido gobernador tantas veces Claro uh -huh. eh. Eh, ¿la, la política es ingrata Digo, porque a veces Está el peso sí, político sí. Es, es el momento, pero no es la oportunidad no, política no, no, no, es ingrata, pero conmigo no lo fue Ajá la, la política conmigo no fue ingrata Pero es ingrata, sí Es no. dura, competitiva Dura, sí ¿no? eh, eh. Este, ¿Traicionera? Y bueno, hay de todo. De muchos egos. Como Uf. en toda actividad humana. Lo uh -huh. que pasa que es la que está en la exposición, la política. Pero en toda actividad humana. Pasa en las sociedades, pasa en las sociedades de familia, pasa en las ONG, pasa eh, este, eh, en muchas organizaciones. A su despedida fueron... Eh... Tres exgobernadores que no tienen, entre ellos, wow, qué relación, Cobos, Cornejo e Iglesias. ¿Cuál es su preferido? No, no puedo decirlo porque la verdad... No, por una vez. Fíjate, la pregunta viene eh, con maldad ahí, eh. Vamos no. a hacer... Con los tres cumplí misiones distintas. Con Iglesias, la de ministro de gobierno. Uh -huh. Tiempos difíciles, 2001. 2001. Con Cobo fui vicegobernador y con Alfredo Cornejo fui presidente provisional del Senado. Trabajamos mucho en todas las leyes que cambiaron, yo digo, la justicia y la estructura de la justicia de Mendoza y muchas otras cosas. Así que fueron etapas distintas, trabajo distinto, pero con los tres me llevé muy bien siempre. Además... Reconozco a los tres, como al actual gobernador, Rodolfo Suárez, que no estuvo, estuvo a ver, que era gobernador en ese momento, así que estuvieron los cuatro, claro. por así decirlo, eh, eh, de mucha confianza, con Felipe Yaver también. Eh, Ahora los tres. Y eso que es no... una de las cosas que más me ha marcado. Los, los porque tres que sentí no... que los cinco gobernadores que trabajaron conmigo me tuvieron mucha confianza y eso es gratificante pero también es una carga ¿no? claro, no, pensaba en los tres que nombró Marisol los tres, gobern los tres ex gobernadores sí, fue una sorpresa. Eh, <risa> que estuvieron los tres <risa> que estuvieron los tres claro. Betis. <risa> pero, pero son tres caracteres muy fuertes por algo llegaron a donde llegaron digo pero al mismo tiempo muy distintos ¿No? Porque uno ve siempre, lo, lo escucha un cobo sereno cuando habla y ve un, un cornejo vehemente, ¿no? Y al mula que nunca entendí por qué le decía mula, porque es más simpático de lo que uno cree cuando lo conoce. Sí, no, por las decisiones, le decían eso, por las decisiones, cuando tomaba una decisión... No se corrió no, no, no, no había más que discutir. Terco. Si bien decís son las tres personalidades muy distintas, creo que me reconocen algunos, como he trabajado, y bueno... Ahí está también la clave, el secreto de mantenerse en política, saber adaptarse eh, a los tiempos, adaptarse a las personas, adaptarse a los cargos, porque eso cuesta, es difícil. Adaptarse ¿no? al manejo del poder. Entonces, si eh, yo los conocía a los tres, yo ya sabía cómo, cómo eran los tres, con Felipe también. Los, y a los cuatro, porque estamos hablando de los tres pero eh, con Rodolfo Suárez también uh -huh. he tenido una relación en estos dos años y medio que he estado con Felipe también, con Felipe era, bueno, había una relación de conocimiento de años, él era de San Martín, yo de Palmira, él era amigo de mi familia, aunque no era mismo no era el mismo sector interno, y lo mismo me llamó y me, me nombró director uh -huh. del IPB <risa> Hay eh, una anécdota que ha contado usted de eh, un buen diálogo que logró con Néstor Kirchner en, en, en un acto al que le tocó asistir en lugar de Julio Cobos que se quedó acá en General Alvear Donde había muchos daños por una tormenta memoria. y demás eh, Por lo que conoció de aquel Néstor Kirchner y ese diálogo que pudo tener ¿El kirchnerismo de hoy lo representa? No, para nada y lo conocí bastante a Kirchner, no solo uh -huh. ahí, sino también cuando era ministro de gobierno yo a veces acompañaba a Roberto Iglesias a las reuniones de los gobernadores que se hacían en el CFI. Eh, lo conocí cuando yo trabajé en el Senado de la Nación y él iba a visitar a su esposa, Cristina, uh -huh. que a veces uno ahí comiendo en el Senado se acercaba y se ponía a charlar con nosotros. Eh, lo conocí bastante. No, nada que ver. ¿Por qué? No Era, lo representa. por ejemplo, y eso lo he charlado a fondo con él, él siempre decía, mira, si tenés un dólar competitivo y superávis gemelos, este país se maneja muy bien. Es lo que tuvo él en los cuatro años, más uh -huh. allá de las otras implicancias. Eh... Cristina hizo todo lo contrario de lo de su marido Pero todo lo contrario Tuvo déficit fiscal Tuvo controlado el dólar No era un dólar competitivo O solo De a épocas nada más eh, Y yo creo que la muerte de Néstor Kirchner Perjudicó mucho eso pero Perjudicó mucho A ese accionar desde el gobierno porque Cristina hizo todo lo contrario de lo que hizo el marido. Y siempre me tengo... Voy a contar, no sé si en la anécdota esa conté, un día charlando a solas con él, yo siendo vicegobernador y el presidente, estábamos por firmar una... Eh, los contratos de 1800 viviendas del Plan Federal 1. Ajá. Uh -huh. Y me hace pasar, yo esperando que iba a hacer pasar a la delegación con los ministros nacionales, que había, no, me hizo pasar solo. Y estuvimos charlando y eh, se interesó por lo que había pasado en Mendoza, porque el Julio lo había llamado, que se tenía que quedar por la piedra, un desastre en el viernes. Y ahí en una de las cosas que él me cuenta es que él llevaba un cuaderno. Todas las mañanas Pessoa, que era su... Secretario de Hacienda ¿no? uh -huh. Lo llamaba a las 7 y media de la mañana Para decirle lo que entró Y lo que salió en el estado del día anterior Todas las mañanas Y, y él las anotaba la en, en un cuaderno Con algunas de esas variables Se escapaba, ahí ponía Pero bueno, lo otro después, bueno no. Ya todo el mundo lo conoce no, no, no. Estoy hablando solo del tema económico. Y, y decía recién, no, no me retiro, quedo como colaborador, no, no le gustó la palabra asesor, pero pero se queda ahí. Sí, también eh, asesor, Entonces no, me imagino sí, que una... no perderá la costumbre de estar informado al tanto de todo lo que pasa en la provincia y demás. Cuando llegó yo le preguntaba, bueno, vio lo de Portezuelo? No. Eh, Portezuelo del Viento, que este, estábamos esperando un laudo presidencial. Finalmente el gobernador, el presidente, perdón, eh, acaba de decir que va a dar lugar al pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental. Con lo cual inferimos, porque el suelo se cae, porque Rodolfo Suárez dijo: No voy a esperar un nuevo estudio. ¿Qué le pasa a usted? Porque usted estaba con Cobos cuando se termina de arreglar esto con la Nación, es una esta obra. Es un incumplimiento flagrante del gobierno nacional de lo que se obligó. Porque acá no se obligan. Cuando Kinner firma con Cobos, cuando Macri firma con Cornejo una venda, no es que esté firmando. Kirchner o Macri está firmando el Estado nacional el Estado como un ente jurídico y no una persona determinada y ya estaba hecho en el hecho en impacto ambiental ya estaba cerrado concluido el proceso previo a la construcción o al inicio de la construcción del Portezuelo. ya estaba cerrado lo enoja el tema me a ver, me alguno me, te sorprende o no De Fernández ya no me sorprende nada Nada Pero esto es una barbaridad Realmente es una cuestión Que no tiene sentido A ver, para explicárselo a la gente Es como si Un buen día usted inicie un juicio Pongámosle una compañía de seguro Hay un fallo, una sentencia, es cosa juzgada y después viene otro juez y le dice No señorita, le tiene que volver la plata a la compañía de seguro Porque iniciamos el juicio de nuevo Claro, un loco Es cosa juzgada Era ya... Cuando termina la última venda De firmar Cornejo la última venda Que ahí, ahí se, eh, se Ya con mucho más detalle El proceso de envío de los fondos Y además pone la cláusula para U otra obra hidroeléctrica se concluyó ya en términos, se cumplieron todas las etapas pero además voy a contarte la perversión del gobierno de la Pampa el juicio este que no es por la promoción industrial, porque si no, esto hay que aclararlo, era solo por una parte de la promoción industrial que había sido prorrogada por decreto uh -huh. ...cuando era necesaria una ley... ...ese es el juicio que... ...se transa. ...al juicio que inició... ...la falla... ...al cual acompañamos todos... ...de hecho hay abogados radicales... ...que participaron en la reacción... ...junto con el fiscal de estado... ...la reacción de la demanda... adhieren la pampa y misiones... ...cuando... ...el procurador saca... ...el dictamen... ...diciendo que Mendoza tenía razón o las provincias, tenían razón empezamos aquel proceso en una primera reunión que tuvimos eh, Roberto Iglesias con el presidente estaba acompañado por el ministro del interior Aníbal Fernández eh, que me acuerdo también una anécdota Iglesias le dice mirá, eh, acá Jalí te va a explicar cómo es no, me dice Jalí no me expliqué si a mí me hicieron lo mismo en Santa Cruz, con la promoción de Tierra del Fuego. Bueno, este, desde ese proceso, desde de, de, de, la Pampa también cobra. Como Cobos, en el cual yo lo acompañé y participé. No quería la plata en efectivo, porque sabía que te, en qué terminaba esto. Iba... A, al presupuesto, a gastos corrientes, anda uh -huh. a saber dónde terminaba. Claro. Entonces tomó la decisión de hacer una obra. Eligió una obra emblemática que era Por del Viento. Eh, porque daban más o menos los cálculos. Una obra que está proyectada hace 50 años, les da claro, ¿no? De ¿Qué impacto ambiental me habla? Hace 50 años. Pero bueno, La Pampa cobró los 300 millones de dólares. Se los gastó en gastos corrientes. No. Puso un solo pozo en obras hídricas que beneficiaran a los pampeanos por la falta de agua, que siempre reclaman de que no le damos en el actual el agua. Se la despilfarraron la plata. 300 millones de dólares, un tercio de lo nuestro, por la provincia más chica. Uh -huh. Tenía menos coparticipación, por eso claro la diferencia de plata. Se la despilfarraron. Hacen la del perro del hortelano, no comen ellos ni dejan <risa> comer al amo si, si Sagasti hubiese sido la gobernadora ¿La obra sería un hecho? No sé, qué sé Este... Porque parece haber animosidad Vamos a política digamos, ¿no? Vamos a ser sinceros Jaque y Pérez no hicieron nada por portezuelo Nada Saltó de Cobo a Cornejo Saltó los dos Periodos. Las dos gobernaciones peronistas. Así que no sé si hubiera hecho algo con eso. Dice que no se va del todo, pero ¿por qué deja la política en el cargo legislativo? ¿Por Porque qué? creo que ya es tiempo eh, de dejar otras generaciones. Ya es tiempo de que uno se dé cuenta de que hay otra etapa que vienen tiene una gran ventaja el radicalismo y lo ha tenido del 83 hasta ahora eh, hay una eh, eh, transición de generación en generación generando muy buenos dirigentes entonces era tiempo de dejar eh, ya le había dedicado demasiado a la política ¿le arruinó mucho, mucho el matrimonio? sí <risa> Estoy casada con la misma hace 46 años. Así no que, tanto, bueno, entonces. Eh, pero, ya, bueno. Ya lo conoció en la política. No, no. O no, mi al mi revés. Mi por supuesto, ha sufrido. Toda mi familia ha sufrido con mi casa Sí, sufrieron. Sufrieron en el sentido yo... Porque había un padre, si no ausente, por lo menos no todo el tiempo que debía estar. Claro. Mis hijos me cargan. Estoy pagando con mis nietos la deuda con ellos. Soy bueno, un abuelo presente. Quizás no fui un abuelo... Un padre presente. Y bueno, también. Que son los que vemos en la pantalla, ¿no? Sí, sí, que lo estuvieron despidiendo ahí. Claro. Sí, eh, sí. En... Otra sorpresa, porque yo nunca mezclé la familia con la política. De hecho, pocos conocían quién era mi familia. ni este, eh... ¿Fue una manera de resguardar de resguardarlos? Sí, sí, sí. Y además hay que separar la familia de la política. Eh, es la actividad de uno. Ahí me faltan algunos nietos, ahí faltan. ¿Siete tiene? Siete. ese es mi hija. Y, y, ahí, y ahí veo el recinto y se me ocurre preguntarle, eh, ¿reducir una cámara en la legislatura nos haría ganar o, o no? Bueno, ustedes saben que yo, y eso lo sabe el gobernador y se lo dije siempre, yo he sido toda mi vida defensor de la Bicameralidad. Absoluto defensor. Lo que yo digo, y en eso tiene razón Suárez, que si Suárez manda un proyecto uh -huh. transformando la bicameralidad a, un, a una unicameralidad, que, que deje la oposición a la gente que lo ratifique, si está de acuerdo, porque se ha instalado algunos por ignorancia y otros por mala fe, de que quien reforma la constitución en la legislatura es mentira. Mire, la, el, la, el proceso para reformar la constitución en Mendoza es el más estricto de todo el país. Uh -huh. Uno de los más estrictos del mundo debe ser. Ley que declara la necesidad de la reforma con dos tercios. De ahí el pueblo tiene que en un referéndum decir si está de acuerdo con reformar la Constitución uh -huh. y después la elección de los convencionales constituyentes. Claro. Entonces, aunque no estén de acuerdo con las cosas que dice con la bicameralidad o con otra cosa que son y ahí sí estoy de acuerdo, eliminar las elecciones de medio término, que lo pongan a consideración de la gente cuando se elijan los convencionales constituyentes, el partido dirá con una plataforma mi partido va a votar, los eh, convencionales de mi partido van en contra de la unicameralidad. Uh -huh. Pero usted no cree que sería un ahorro sustancioso eliminar una Cámara. Pero, bueno, pero son cosas que hay que discutir. Sí, se reduce, pero no es, Mendoza no es una... una eh, a ver, por supuesto, y el otro día lo charlaba con el Ministro de Gobierno y él lo decía. Son el, el, el, la, el presupuesto de la legislatura, ¿no? no representa, pero eso es un mensaje yo lo entiendo a ver así como sí, pero también defiendo, la gente espera, la gente también espera una chique del estado bien sustancial Así como Digo, yo no, defiendo, no una cosita claro, así como yo defiendo la bicamarialidad, respeto muchísimo a aquellos que dicen de hecho todo el país que es casi unicameral hay muy pocas provincias Misiones, Santa Fe y nosotros llegaron mensajes para usted nos vamos a compartir bueno. mensajes a nuestro WhatsApp, 2613444444, 44, 44. a ver qué es lo que dicen. Mira, ahí nos están mirando, nos mandan la fotito. La foto del tele. Los estoy viendo en la tele. Un gran político, Juan Carlos Jalif, admirado por muchos, promotor del diálogo, muy estudioso, comprometido, excelente persona. Gracias por todo, doctor Jalif, dice Leticia. Felicitaciones por retirarse por la puerta grande y que todos sus compañeros lo aplaudan de pie. Mis más sentidos respetos a semejante ejemplo de un señor de la política, a don Juan Carlos Jalí. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Lindos mensajes, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno se retira de esa manera por la puerta grande? Bien, una satisfacción porque, como dije en ese momento, la verdad que así hubiera querido terminar mi... mi tránsito político, por lo menos en cargo de posición, en cargos de autoridad, uh -huh. porque la política uno no la deja nunca. De hecho, ahora voy a ser más un técnico que un político, por mi experiencia legislativa, uh -huh. por, porque es, un, es una rama bastante complicada. ¿no? El, el poder no es para cualquiera. ¿En algún momento se mareó con el poder? Nunca. ¿En algún momento lo corrió del eje? Nunca, nunca. Eh, y fue un trabajo difícil ese sí el otro día decía que siempre he tratado de mantener a raya mi ego y lo he logrado ese día estaba <ríe> luchando pero este mire hay una, hay una máxima que dijo alguien cuando vayas subiendo fíjate fíjate bien en la gente porque son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Eso me guió siempre. A todos les doy ese consejo. Excelente. Cuando gran gran Esa es, es la clave. Porque si no, inevitablemente, uno cae en eso. Y hay que saberlo dominar. Hay que saberlo dominar. Buen cierre, muchas gracias Juan Carlos Por a haber ustedes. venido, por haber dejado la siesta Duerme, Eso. nos traiciona un poco Duerme, Duerme. Ay, pero bueno no, no, no, no <risa> Yo le contaba la anécdota de conejo. <risa> o nos mira no, con no, un no, ojo no. y con el otro descansa <risa> Claro, eh, le contaba la anécdota de conejo Que decía Vos a Jalil lo llamás sábado o domingo A la hora que lo llamé Siempre te va a atender y se va a poner a trabajar Sin algo. Claro. ahora nunca lo llamé a la siesta <risa> Ya saben por si no quieren llamar ¿eh? Muchas gracias Juan gracias. Carlos